¡Qué pasa con pitruenos, con pitruenas, bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Hard Corona V, oh, Corona V, Corona V, ahí lo llevas, ojo, ojo, ojo, se vienen los starters, primera fusión, Bulbui, Bulbasaur con Tortwick, me encanta, o sea, me encanta, es Quimbur, es Timbur. Timbur con Squirtle. Has visto que Bíceps. Oh, mama. de Deino. Deces. Es Hidragon. Hidragon con Charizard. Oh. Oh. A la de una. A la de dos. Y nos quedamos con Squimbur. Le he visto y yo creo que este me ha enamorado. Me ha enamorado. Sí, ¿no? Arrasamos. ¡Arrasamos! ¡Qué narices! Están arrasando en los centros comerciales con el papel higiénico. Nosotros arrasamos con las Pokeballs, joder. Ojito porque es por 4 el volador, eh. Ojito porque es por 4 el volador y esto no me mola un pelote. Vale, otro, otro Bowsuit de estos. Cambiamos a Lucas. Cuidado. Oh, mamá. No, no, no, no, no. Lucas, Lucas, Lucas. ¿Lucas? Es una broma. Cuerno tío, pero que está a nivel 5 Pero cómo puede aprender Mega Cuerno este Pokémon Primera vida ya Yo estoy flipando Vamos a llamar a esta caja La caja de los virus Del virus corona Virus, virus Ahí está Y aquí dejamos A nuestro pequeño Vamos a intentar un combatillo así rápido Y lo dejamos por aquí, eh Vale, verás tú. Verás tú el, el witsuit de los de las pelotes. Picotazo, va. Hoja mágica. Me quitas una mierda. ¡Ah ¡Oh, no, sí! tierra! ¡Soy tierra también! ¡Qué ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Esta serie me va a matar. Hoy se viene captura. Por favor, que sea buena. Es el Montemurtal y como lo conocemos, chicos. Se viene. ¡Primer! ¡Pokémon! Slow tank Slow con metan, Qué guapo Por favor, qué bonito Mi padre me llevó una gran fiesta en el SSR en Carmin Vale, pues venga, a ver qué fiesta La que te va a dar esta, ¿qué? No he dicho nada, no he dicho nada Slow tank Ok, ok, ok Vale, pues cambiamos a... A, a, a Fredo también aquí Es tipo agua... Agua... Lo diré, lo diré Agua acero, así que ahí está Just like the stream.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 Bastiolurk. ¿Bastiodon con Golurk? ¿Me estás diciendo en serio esto? ¿Me estás diciendo en serio esto? ¡Bastiolurk! ¡Madre qué guapada! ¡Madre mía qué guapada! Fijaos que tiene el escudo del, de, la, de la cabeza de Bastiodon, chaval. Pero, ¿este diseño tan OP? ¿Este diseño tan OP? Eka le dio un masaje. No especifica dónde al capitán Scratch. Scratch. Que significa arañazo si no me equivoco uf Gracias, ya me siento mucho mejor Un masaje con arañazos Yo lo dejo ahí y que lo coja quien quiera Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica de cortar? ¿Qué técnica me vas a enseñar ahora la del helicóptero? Ojo a la música Volvemos con Samu Porque creo que va a hacer eh, algo de tipo lucha Así que Samu no le afecta Ahí lo llevas, ultrapuño, vámonos, vámonos, estrategia que funciona, estrategia que funciona, aunque hubiera hecho. ¡No! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡No, no! ¡Crítico! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Quería cambiar de Pokémon. Sin más dilación, compañeros. 3, 2, 1, primer Pokémon de la cueva de Iglosis. Va a ser un. ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Qué raro es! Es más feo que su madre, chicos, es como un pou. Es una mierda en una burbuja. Eh, cogemos esto, obviamente, una Pokébolla, golpe aéreo. Golpe aéreo, ¿de qué me suena eso? Golpe aéreo. ¡No, no! ¿De qué me suena golpe aéreo? Es clave, atada ígnea, ojo, eh. Ojo, ojo a esto, ojo. Atada ígnea. No, no, no patada, no, no, atada. Me ha atado. Hola, hola. ¿Sí quiere combatir? ¡Pero si se está moviendo! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Since when. Dime cuándo, cuándo, dime cuándo tú vendrás. Entramos en el centro Pokémon. ¡Hola! ¿Me curas, enfermera Joy? Sí, claro que sí, esto es gratis, lo paga el Estado. Perfecto, hasta luego. ¿Y esto? Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy el ayudante del Si tienes ya más de 20 tipos, debería darte piedra a tierra Me da igual. Estás jodido, compañero. Golpe cuerpo. Si te mato, ahí te quedas. No creo que lo mate. No creo que lo mate. Un aplauso para este bidúbal que se va a quedar en la cueva. Hmm, creo que me he perdido. ¿Cómo te vas a perder si eres un montañero? Eres un montañero, no te puedes perder, es que es imposible. Voy a ir con Josh. Josh, compañero. Querías salir, ¿no? Pues venga, vamos a demostrar tu capacidad destructor. Josh. Josh, ¿cómo te lo digo? ¿Vas a matar a algo algún día? ¿Cómo es esto? Creo que eh, le puedo matarlo. ¿no? Corte. Corte. ¡Ah, no! ¡Que es tipo fantasma! Pensaba que era más rápido Vale, cambiamos Verdude, Emanuel, esto no lo sabemos Magnitud, no No, no, no, no, ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Uh. El infarto, el infarto. Pensaba que perdía a Emanuel. Llegamos a Pueblo, la banda. ¿Escuchamos? Buenísima, buenísima, buenísima. Vamos a curar rápidamente después de este momento Mozart. Existen dos Pokémon capaces de alcanzar la ultra evolución. ¿What? ¿Qué es eso? ¡Ultra evolución! Pero solo se mostrará dicho poder cuando puedan confiar plenamente en su entrenador. O sea, por amistad, en tuyo. ¡Ultra evolución, chavales! Esto, esto es un pepino, ¿no? Salimos del camino subterráneo, chicos. Ruta nueva, ruta número 7. Vamos allá. Aquí había hierba, ¿no? En efecto. 3, 2, 1. Primer Pokémon de la ruta número 7. Eso. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡Grourua! Bien, bien, me gusta, me gusta ¡Oh, Flash Fire, chicos! Ataques de tipo fuego conteados totalmente ¡Qué bien! Paliza, mordisco Fuego fatuo ¡Fuego fatuo! Y patada, ígnea. ¡Buf! ¡Buf! ¡Ojito! Chicos, creo que acabamos de capturar a una estrella A una futura estrella Like is evolving Arcaroar ¡Qué pasada! ¡Tiene coleta! Tiene coleta, coleta adelante y en el culo también, tiene un rabo con coleta ¿Qué será mejor? ¿Mordisco o lanzallamas aquí? Supongo que lanzallamas, vamos allá Lanzallamas soy más rápido que Frost, hecho perfecto, Mata de un golpe, no hay huevos No hay huevos, Light, no hay huevos, Light, no hay huevos ¡Oh! ¡Un PS! ¡Un PS! Rayo hielo, vale No me va a quitar una mierda, ¿no? supongo, que soy tipo fuego siniestro ¡Joder! No me lo creo No te creo Me, est me estás vacilando Me estás vacilando eh, lanzallemas Hiperpoción serio? Eh, Manuel, mátalo No le dejes a un PS, no le dejes a un PS No Va a usar hiperpoción, chavales Vale, pues voy a usar yo una en light Va a usar hiperpociones, vamos, lo saben los astros Eh, usamos nosotros también Hiper o super Hiper, ¿no? Aquí no nos andamos con tonterías Vamos allá. Hiperpoción en Light. Perfecto. Él va a usar otra, ¿verdad? ¡No! ¡No! Emmanuel El ato. F, F, F, F. ¿Cinco Pokémon? ¡Madre mía, Julio! ¡Madre mía! ¡Piju Wine! ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad que tenía un Piju Wine! ¡Piju Wine! ¡Piju Wine! ¡Piju Wine! Vale, vale, vale, vale. Otro hidropulso. Y Piju Wine. ¡Piju Wine! ¡Piju Wine! Debilitado. Chicos primer Pokémon de la Torre Eclipse. Es un pedazo... ¿no? ¡Sí, sí, sí! Es un pedazo de... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hola, niño, niño, niño, niño! Gastmog. Gastmog. Increíble. Vamos a ver, ¿lo puedo coger? ¡Hola! ¡Cuerda! <risa> ¡No! ¡No! Esto ya es un meme, pero por favor, ¿por qué me dais tantas cuerdas? No quiero. Vale, pues nada, seguimos por aquí. Esto es obligatorio, así que let's do it. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué, qué? Javix tiene adaptación, que es paralizador, que es paralizador. Y, y eso puede venirnos bien, aunque tenga alivio, pero por lo menos un turno, igual conseguimos llegar a ese. ¡No, rapidez! No, rapidez, rapidez, no. Rapidez, no lo mates, no lo mates, no lo mates. Es que me descuepo Dicen que se ha colado alguien. En efecto, ¿quién se habrá colado? Sorpresa, yo. Venuterra, uh, uh. El inicial final, chicos. Venusur con Torterra. Voy a ir con Javix. Lo voy a sacrificar, chicos. Lo voy a sacrificar. Me sabe mal, me sabe mal. Hoja afilada, me va a matar. Obviamente, nivel 40, tío. ¿Qué hablas? Crítico. Me la suda, hermano. Me la suda. Vamos a sacar al Light. Vamos a intentar quemarlo con fuego fatuo. Ahí está. Golpea el fuego fatuo. Quemamos a ver Y ahora, lo que me haga de tierra, en teoría, no me debería matar. ¡Tres peces! ¡Tres peces! ¡Madre mía, niño! ¡Tres veces. Vale, va a hacer terremoto, ¿vale? Vamos a meter a Darío.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 Oh, oh, oh. Rayo y ser muerto oh, Increíble, increíble, dos peces. Mega Blaze es un dios Bien, ha picado algo, a ver quién ha picado Yo, tres Pokémon Olo, oh, Olo oh, oh. Chinchuk, Chinchuk, chin Chinchuk, Chinque, no entiendo Es Chimecho con Shackle Chimecho, Chimecho con Shackle ¿Qué más tiene? ¡Otro chinchucle. chinchucle! ¡Chinchucle! ¡Chinchucle! ¡Chinchucle! ¡Chinchucle! ¡Chinchucle! Vale, vamos a volar porque estamos un poco tocados. Y de paso compramos Pokéballs que van siendo necesarias. ¿Quién podía volar? ¿Quién podía volar? ¡Ostras, que no tengo vuelo! ¡Oh! ¡La cagada y el gol! Y por último, chicos, el Pokémon... Que más esperanzas tengo hoy es Señor G Creo que puede aprender algo de tipo siniestro decente Y ser un Pokémon competitivo Voy aprender... ¡Madre Esto es que no ¡Oh! Otro no Este gimnasio es muy distinto a los que has visto antes Los entrenadores que usan retar a Koga Deben tener mucho cuidado puesto que si pierden ¡Uf! Me cuesta ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, no me jodas, ¿eh? Hombre, si pierdo, pierdo el bloque Eso lo saben los astros Lo que tiene que pasar aquí, chicos Es que no me envenene al Light Por favor, Light Por favor No te envenenes con el bomba lodo Aguántalo bien Ahí está el bomba lodo Light, lo tienes que aguantar Eres tipo fuego siniestro No No No, chicos F F F, F. Solo queda matarle de un golpe Solo queda matarle de un golpe porque todo lo demás No lo aguantamos, chicos 3-A por matarle de un golpe 3, 2, 1, mordisco, vamos allá Eres más rápido, mátalo, mátalo, mátalo No, retrocede Sí Sí, sí, sí Chicos, 3, 2, 1 Primer Pokémon de la zona Safari es un pedazo de Sí Vamos, vamos Claro que sí, claro que sí Vale, cuidado, ahora no se tiene que escapar Está comiendo. Otra Pokéball. Va, va. Griblings, por favor, eres clave. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! Ni en mis mejores sueños de este juego conseguíamos esta fusión. ¡Grande! ¡Grande, Griblings! ¡Blings! Darkia. No te creo. No te creo. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Es Darkrai y Lugia? ¿O sea, son dos legendarios en uno? ¿Qué hablas, niño? Esto es, esto es imposible. Darkia paralizado, esto es buenísimo. Voy a hacerle malicioso para bajarle toda la defensa lo máximo que pueda, chicos. Le voy a bajar todo lo que pueda, ¿vale? ¡Ah! ¡Está paralizado! ¡Se paraliza, joder! Pero no será el Gozón un dios. ¡Malicioso, ahí que va! ¡Vamos! ¡Vamos, Lugia! ¡Ah! ¡Paralízate! ¡Uh! Dime que lo matas de un tumbarrocas, por favor. ¡Soy más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Defensa al mínimo! ¡Estrategia! ¡Aproved, coño! ¡Primer Pokémon de la ruta nueva de Isla Prima! ¡Oh! ¡Uh! ¡Un sablejela, chicos! ¡Un sablejela! Vale, pues obviamente Chris aquí no tiene nada que hacer. ¡Podemos! ¡Ah, que no he curado! ¡Muy bien! Claro que sí Ceodor, ¿no? Ceodor, tipo dragón ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo cuento? ¿Dragualiento? Yo no creo que lo mate con Dragualiento, la verdad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Oh! ¡Un PS! ¡Lol! Un PS y paralizado Brutal Brutal, hermanos Ahora sí, se tiene que capturar 100% O sea, un PS y parálisis Increíble Uno, dos, tres ¡Y ¡Pum! Este Sable Gela... Atrapado, madre Si lo asigno Oh, oh, oh, me dice que donde... Ah, vale, vale, vale, vale, vale vale Ahora entiendo, para abajo Ah, qué bueno Qué bueno, chaval No sabía cómo funcionaba esto exactamente Ah, vale, para abajo Aquí ahí Madre mía, me está haciendo hacer zigzag el hermano, eh Venga, vale, para allá Para acá What? What? Me trolea ¡Me trolea, hermanos! Ahora para arriba. ¿Aquí? No Vale, ya está, se acabó. O sea, paso de buscar el objeto porque me está mmm, vacilando. Por favor, que salga el starter. ¡Que salga el starter! ¡Por favor! ¡Oh! Oh, qué chulo Liquicí Likizí, Likitun, Likitun Con Wizzing, con Wizzing, no Con drowsy, ¿vale? Eh, vamos a hacerle hipercolmillo, no creo que lo mate Vamos a ver cuánto le quita GG Chicos, se viene captura del cabo, camino, candente, no sé 3, 2, 1, primer Pokémon de la cueva candente ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Psi ¡Sí Spur! Nuestro Spur todopoderoso lo queremos. Este fue el que no pudimos capturar hace muchísimo. Así que vamos a ello. Eh, fuerza. No creo que lo mates. O sea, Chris por favor. Dos críticos. No, por favor, por favor, por favor. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué broma es esta? 3, 2, 1. Guiao. Se viene. ¡Hala! Sí, señor. Sí, señor. Esto es un Moldorus. No lo mates. Teodor. Teodor. Teodor. Teodor. Teodor. The... F-Infudechar. Avalancha. Lo aguanta muy bien. Soy más rápido. Soy más rápido que Darmatina Lo tiene que matar. ¿Lo tiene que matar? Sí. Lautaro. Lautaro. Nadie daba un duro por ti. Y aquí estás dándolo todo, hermano. Vale, queda uno, ¿eh? Queda el último Pokémon. ¿Qué es el nuevo? Entuxie. ¡Ah! Entuxie. Entuxie. Enteiconuxie. ¡Oh, my God! ¡Qué guapo! ¡Precioso! ¿Brutal? ¿Es brutal? ¿O no es brutal? ¡Pisotores físico! ¡Pisotores físico retrocede! ¡Mordisquito! ¡Y este Tuxie! por su casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria aplastante! ¡Vamos! Garma costa la evolución, pues nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda, hermanos? Dios, qué feo es uh, uh, uh, no quiero capturar, no quiero luchar, no quiero luchar Vale, esquivamos por aquí Perfecto, perfecto, oh yeah Oh yeah, primer Pokémon de la ruta ¿Qué dices? ¿Fibnamo? ¿Qué hablas? Ahí está, captúrate Uno, dos, tres ¡No! ¡Se escapó! Estoy deseando ver la evolución de este Pokémon. Vamos allá. Uno, dos, tres. ¡Sí! Ahí tenemos a Pip Y se viene, compañeros. Ruta 23. ¡Oh, Dios, la música! ¡Para, pa, pa, pa, pa! ¡Dios, buenísima! ¡Buenísima! Uf. Creo que me mata, ¿eh? De un ataque eléctrico, ¿eh? Tengo rayo y hielo, pero cuidado. ¡Uh! La vida Acaba de pasar la vida hermanos por aquí Rayo y el otro. Y ese Luke para su casa Le queda uno chicos Le queda uno Madre mía empiezan los problemas Raikou con Athel. ¿Qué me hacen a mí estos Pokémon? Raikou con Athel. Vamos a verlo ¿Ataque... Velocidad extrema vale, vale, vale, vale, vale Velocidad extrema Lo aguantas bien Light Light lo tienes que aguantar No me jodas Es físico esto eh Esto es físico Dios lo que me quita, tío Mordisco, va so Es más rápido, tío, rayo No me mates al like No me mates al like Aguántalo, aguántalo, no. No me lo quito. ¿Cómo mato a este? ¿Cómo lo mato? Es más rápido que todos. Tengo que dormir otra vez. Rayo, no me matas. No me matas. Vale, perfecto. Duérmelo, duérmelo, duérmelo. Madre mía. Que no fallamos un silbato, hermanos. No fallamos un silbato, Giga drenado, va. El último, ¿eh? Gastamos el último, va. No le dejes en rojo. No le dejes en rojo. No le dejes en rojo. ¡Vamos! Perfecto, perfecto, no te despiertes. No, tiene no vallacidra, titular. No te despiertes, no te despiertes, titular, mátalo. Mátalo, por favor, Anthony, Anthony, tienes que mátalo. Si lo dejas en rojo, estoy muerto. Si lo dejas en rojo, estoy muerto. ¡Vamos, qué ¡Sí! ¡Oh, my God! Anthony se ha sacado el nepe de una manera. Vamos allá, Diggerscans, nivel 81. Dios está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Mira, tiene un bunel en la bolsa. <ríe> me gusta, me gusta. Ahí están los poderosos restos y de Mob. Fimo! ¡Oh, ¡Tres de pisis! ¡Tres de pisis! Demolición mátalo, por favor. Tienes que matarlo. ¡Pim! ¡Pam!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 ¿Es Oak el campeón? ¿Qué habías? ¡Copitruenos! ¡Se viene! ¡Se viene combate contra el campeón! Último combate de la serie. ¿Estáis preparados? Vamos a por el campeón, Oak. Bueno, campeón, corona, corona pues, pues no, Coronab, no. Oak, hermano, Oak. Terremoto, otros 50 PS. Y se viene el carrileo. El carrileo de Susanaro que se va a carrilear el equipo entero. Cola ferria. Que no lo falla. Y se viene. Mátalo de un golpe, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. favor. ¡Crítico! ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? El señor Susanaro. Le quedan dos. Vamos allá. Vamos allá. Son legendarios, ¿eh? Ultra Gengala. Anthony con toda la vida.